que cura con Ustedes saben que lo que es con este callejón, ¿verdad? Ah, el callejón del violín. Si te cuida el Fuji. <risa> vaya, vaya. Parece que hoy tenemos cuatro nuevas presas para mi colisión. ¡Auxilia! Hey, ¿y tú quién eres? ¡Habla rápido! Sí, dime qué es lo que es contigo, que tú estás jodiendo esta hora del día en este callejón. Tú no sabes qué es lo que es con nosotros. Dime qué es lo que es. ¿No me conocen? Oh. ¿Y ahora me conocen? Parece que tendré que revelarles quién soy en realidad. Ahora creo que sí, ya me conocen. <risa> Esta es la primera vez que yo vi un hombre usando Brasil en la vida entera. No, espérate, mírale el cuerpo. Mírale los cuadritos. Hasta que al fin me conocen. Yo soy el dueño de este callejón. Me llamo Van, apellido Dido, pero me conocen como violín. Y ahora sabrán por qué. ¡Ah! Entonces te van primero. ¡El violín! Va? corre, corre! corre! corre, ¡El diablo! Ven, corre. ¡El violín! ¡El violín! ¡El violín! ¡El viale! ¡El violín! ¡El, vialen! ¡El vialen! Usted va a ¡El violín! ¡El violín! ¡El